Rey Turix, que hacerle una ofrenda. Voy a ponerme adecuadamente de rodillas. Ante usted. Tenemos una nueva droga. Una nueva droga que podrá hacer felices a los ciudadanos de su rey. Se llama porrito de mar. El porrito de mar. Sí, join. Sí, join. Es el nombre International internacional el porrito de mar es un porrito que está hecho con algas marinas recién recogidas de la playa de los cielos por, por, el, por el marqués náufrago personalmente ha recogido unas algas estaban secas y hemos hecho un porro de mar las algas marinas no sé si usted conoce que tienen fenómenos, las famosas fenómenas de las algas marinas. Las famosas fenómenas de las algas marinas. Fenómenas de las algas marinas. Las, eh, las fenómenas producen el efecto de que te vuelves fenomenal. fenomenal. ¿Dónde estás? Te vuelves fenomenal y pasas una tarde fenomenal. Gracias a las fenómenas de las algas marinas. Entonces, estamos, nos hemos fumado uno, hace un momento, y ha aparecido el rey Túrix y la diosa de la filosofía. Entonces, yo me estoy pasando una tarde fenomenal y me ofrezco este porrito y la posibilidad de convertirse en un camellito de mar. Están los cabellos que venden porros y los caballitos de mar que no los venden y en medio los cabellitos de mar. La recogida de algas es totalmente gratuita y solo hay que empezar a, Quiere fumárselo o venderlo.